Tú naciste pobre, eso no es tu culpa. Pero si te mueres pobre, solo será por tu culpa. No lo digo yo, lo dijo Bill Gates.